Sí. Mujeres, mujeres empoderadas en este día internacional de la mujer le damos la bienvenida a la señora Gisela Campos. Bravo ella ¡Campo! Bombero mira mira mira mira bravo ¡Bravo, no, no, no, hay alguien ahí Al abajo hay alguien ¿no? a ver si ¿no? ahí está no es ¡Ah, la... no, campanela es Hace patín desde los cuatro años. Gracias por venir, chicas. Gracias. Un placer gracias. tenerlas gracias. acá. Gracias. En este día tan importante que decíamos para, para justamente hablar de la igualdad, de que buscamos, seguimos buscando igualdad. Eh, así es que queríamos este equipo, este grupo de mujeres destacadas. Arrancando por la señora Gisela Campos. Felicitaciones por la Vendime, antes que nada. Ah, Muchas gracias. Fue como una semana, un fin de semana Agotado. <ríe> agotador, pero muy lindo, muy lindo porque... La emoción de volver al teatro griego, de volver a vivir vendimia, de volverlo a hacerlo de forma presencial y además de poderlo comunicar ahí en el lugar, ¿no? Como siempre estábamos acostumbrados, eh, fue muy emocionante, así que sí. muy lindo. Sí. Cansador, agotador, pero lindo. Y la energía de la gente también se notaba ¿Viste? con esas ganas de volver. Sí, total. Se notaba la euforia, Ay. la gente, las ganas de participar, las ganas de estar. Y bueno, en, desde la Vía Blanca, que lo, lo vivimos con Rodi cuando hicimos para Vía Blanca, después en el carrusel con los chicos y el acto central, ni hablar en ese teatro griego es increíble. Bueno, el rol del periodista en general es es un rol muy difícil, ¿no? Y sobre todo las mujeres que intentamos eh, entrar en esto, eh, también porque es un rol que ha ocupado la mayoría de las veces y durante mucho tiempo los hombres, ¿no? Siempre se creyó que la mujer tenía que acompañar, la mujer era la, la linda que tenía que decir el tiempo, la linda que solo leía los mensajes. Y, y con el paso del tiempo, por suerte, fue cambiando esto y Total. demostramos... Que, ...que sí, que se puede perfectamente. Pero por supuesto, mira, yo esta mañana lo decía en Radio en FM1... ...ahí el chivo. ¡Ahí pasaba el chivo! ¡Ahí el ah, es ah, parte, este, toda parte, parte. No, pero lo decía esta mañana, digo que... ...a ver, en esta lucha, no es la lucha del hombre contra la mujer... No. ...no, para mí, o desde lo personal, voy a hablar desde mi lugar... ...para mí es la lucha de igualar los derechos que las mujeres... ...no tenemos que tener por diferencia de género. Uh -huh. O sea, es, es lo mismo, el mismo rol que ocupa el hombre... ...creo que ambos nos podemos potenciar, el hombre tiene cualidades que son únicas y las mujeres tienen cualidades que son únicas y en potencia y en equipo somos mucho más. Entonces creo que solamente acá sí es reconocer que el lugar o el trabajo de la mujer es válido también y, y vale exactamente lo mismo que del hombre. Y creo que se ha ido construyendo sí. eso y está bueno. Y en la comunicación vos lo decías, uh -huh. ¿no? donde la mujer también ha adquirido ya otros roles otras cosas, algo muy distinto a lo que se acostumbraba mucho tiempo sí, antes. Sí, ¿no? sí. Igualmente el tema salarial es todavía un sí tema ha sido que un todavía... Todavía sigue siendo un tema. Sí. Eh, eh, hay que tratarlo, hay que hablarlo, porque siguen habiendo diferencias. Para el mismo la misma actividad, uh -huh. distintos... Precios distintos montos. Claro, ¿no? distintos montos, totalmente. Sí. El Yo mismo cargo diferente. Pienso en las chicas que son periodistas en, en canales de, de, de deporte. Eh, sí. Las admiro, porque ellas deben sufrir una, una discriminación desde el principio. Después muchísimas llegan uh -huh. y, y, y encima uno dice, qué loco, porque siempre las que llegan además son unas diosas. Y pareciera, ¿no? Que, que, que uno tiene que tener como ese perfil de, de, de Barbie, que lo hablábamos uh -huh. recién en el primer bloque, para poder estar en ese tipo de programas. Eh, qué lindo sería que alguna vez haya una igualdad desde todo. Punto de vista desde el principio y que, y que todas las mujeres puedan llegar a, a todo tipo de programa el talento, claro, claro que total se destaca el talento y no por el envase, no por uh -huh. lo de afuera. Ahora, rol difícil el de las bomberas, ¿cómo estamos? 10 bien, bien, muchas gracias por la invitación. Hace cuánto que sos bombera, hace 10 años. 10 años, y cómo uh -huh. fue meterte en este mundo. Eh, yo soy voluntaria hace 35 años wow. ah, y bueno, me mudé para casarme, para formar mi familia y aquí en la provincia de Mendoza tuve la oportunidad de conocer el cuartel el primer cuartel donde hice mi academia uh -huh. Uh -huh. y a partir de allí desarrollé la actividad durante 10 años hasta ahora. ¿Y, y sentiste alguna vez diferencias a la hora de, de uh -huh. cuando estás en medio de un incendio que van los bomberos y las bomberas? Y dices, no. Mejor que vengan los hombres ¿Sentiste eso alguna vez? No con los equipos de trabajo Yo formo parte del de cuartel número 14 De la ciudad de Mendoza uh -huh. Es un cuartel que Desde sus inicios ya conversa Sobre género uh -huh. Conversa sobre diversidad de género Sobre violencia de género Es un cuartel en el que Todo el equipo de trabajo No le tiene miedo a ese tema eh, Cuando surgen cosas nuevas Como ha surgido hace poco El concepto de bombero, bombera Sí y cómo hacíamos las remeras, si poníamos bomberos de ciudad o bomberas para las bomberas. ¿Y, y qué pusieron? Pusimos bomberos porque la función del, de la persona es la de bombero, pero nuestras identificaciones dicen bombera Fisher, bombero Juan. ¿Y hay resistencia en, entre varones, digo, en, en, tu, en el cuerpo de bomberos a donde vos estás? Al respecto, digo, de esos conceptos que bajan sobre mujeres? en nuestro En nuestro cuerpo de bomberos nosotros somos un equipo muy noble, tenemos 11 años de trabajo y ya no, porque al ser tan jóvenes para nosotros el tema de género es nuevo, estamos esperando que la diversidad pase a la puerta. Uh -huh. En el caso mío yo estoy casada en matrimonio igualitario, Así que nunca se me ha preguntado mm. ni consultado en ninguno de los cuarteles donde he estado. Uh -huh. este, se me ha cuestionado ni se me ha dicho nada, al contrario. Y en el caso de, de bueno, de, de la historia bomberil de las mujeres desde 1818 en Manhattan, que se certifica la primer mujer bombero. 1818? 1818. Supongo que esa mujer no la debe haber pasado bien sí, porque ni no. baño debe haber tenido. Claro. Porque claro. nosotros claro. hoy tenemos otra realidad. Nuestra asociación de bomberos tiene un cuerpo de aspirantes 2022 que es 50 y 50. ¡Qué bien! Y no eso bien. lo celebramos hoy realmente. ¡Qué bueno es! ¡Qué buen dato que nos está nunca, tirando! Porque la verdad que desconocía Nunca, nunca, yo tengo 10 años de, de aspirantado, de, de ir acompañando a, a las nuevas academias, a las nuevas generaciones, y nunca se dio el 50 y el 50. Cuando vos arrancaste, perdón, ¿cuántas sí. eran mujeres? Y seríamos 4 sobre 30. Claro, claro. claro. Era una diferencia muy grande. Y, sí, ahí, y cuando entraste dijiste, ay, esto se va a poner complicado en algún momento. Y cuando entramos lo que lo que trataban de hacer los varones era de, de inspirarnos a seguir adelante, pero en los espacios que ellos consideraban que eran los nuestros. Ah, ah, claro claro. Y sí, vos vas a ser buenísima teniendo vos el teléfono. Claro. La mejor atendiendo el teléfono Y de hecho yo como tengo casi 50 años Soy la mejor atendiendo ah, el teléfono Ay, te Pero amo. porque me fueron Dando instrucción sí, claro. Pero las chicas de hoy no Hoy lo que se valora son las virtudes de las personas claro. sí. Las mujeres tienen Virtudes, los varones tienen virtudes uh -huh. Tenemos diferencias físicas sí. Tenemos diferencias psíquicas uh -huh. Y todo ello para hacer funcionar Un equipo debe estar, debe estar En conocimiento uh -huh. de todos y en servicio uh -huh. a la comunidad, claro, claro, si yo soy una bombero muy valiente yo tengo que estar en el frente tal vez tenga un poquito menos de fuerza, pero mi binomio Exacto. mi compañero me va a permitir Obvio, ir adelante, tal cual pero tal. ya no se la deja de lado de ninguna manera espectacular, Y ya que se hable de, de, de géneros y, y de las distintas funciones está buenísimo también y que se involucren a todos, escuchaste frases en tu laburo, o vos oíste o vos... Eh, estas frases es que dicen, no sé Ay, eh, estás de mal humor otra vez Ay, eh, te vino Ay, eh, seguro que estás en ese momento de... ¿Lo escucharon? ¿Lo padecieron? ¿Lo sufrieron? Es que, sabes qué? También uno tiene que hacer una media culpa Uno también lo dice mm. Por ejemplo, a veces cuando yo estoy así digo, es que me está por venir Perdón, lo digo así Pero, pero, ¿no pero te me parece entendés, que... Lo, lo digamos, digo yo, pero que me lo digan la ¿No te verdad conoce, que con mi equipo de trabajo, a ver, mando alguno al frente? No, mentira, con mi equipo de trabajo no, no me ha pasado acá, uh -huh. pero sí suele pasar, sí. que te dicen, ah, seguramente estás en tus días, uh -huh. y bueno, justo escuchaban desde la reacción que los hombres también tienen sus días, entonces que no se hagan los claro. que no, viste, <risa> pero sí, pues, pueden pasar esos comentarios, uh -huh. o quizás yo me lo imaginaba eh, recién en ella, digo, que te hayan dicho, no sé, no, no, no, que vaya él que tiene más fuerza que vos, ¿no?, ¿Puede pasar sí. eso? Sí, puede pasar, pero lo que pasa que la diferencia es cómo capta uno ese mensaje. Ah, bueno, en 1818 vos tenés más fuerza, es, no, no sé si tenés más fuerza que él o no, claro. porque también nos podemos encontrar con uh -huh, un juego de sí. pulseada sí. y mujeres con... con yo conozco fuerza, mujeres que obvio. tienen mucha fuerza, sí. como yo, por ejemplo, que sí. tengo una contextura física muy grande y que muchos varones más delgados sí, Pueden verse minimizados. Pero claro, claro, que igualmente claro. aceptar la diferencia, digo, tampoco está mal. No, porque como en una general virtud. una mujer tiene menos fuerza que un hombre o una mujer puede estar en su periodo y no pasa nada. De y no pasa nada en equipo, y a lo mejor que de repente está muy doloridas y tiene que volver a su casa. Y bueno, uh -huh. es aceptar esa diferencia Total. porque somos distintos en definitiva. Sí. Sí. Eh, vamos al deporte con uh -huh. Vale, que es patinadora. ¿Hace cuántos años? ¿Cuántos años tenés Yo ahora? Yo tengo 25 de los cuatro que patino. Así toda que una vida. bueno, toda una vida. 21 y... años sobre los patines ¿Y cómo es el mundo del deporte? Porque en general... Eh, estamos eh, o vemos todos los deportes, la mayoría hombres. ¿Cómo es el patín en este caso? Bueno, justo en el patín somos más mujeres que hombres, uh -huh. así que por ahí esto de las de, de discriminaciones o a ciertas diferencias en nuestro deporte no lo vivimos así. Uh -huh. Pero lo, se lo hacen vivir a los hombres porque no, no, no, no, no, no, no, es, es más, buscamos a hombres que patinen porque Buenísimo. somos muy pocas mujeres. Claro. De hecho hay ahora. Eh, un programa a nivel argentino en búsqueda de talentos varones de niños chiquitos. Así que nosotras las mujeres necesitamos de los varones también Obvio. Para hacer cosas hermosas Tutorial. como pareja. Claro. exacto los trucos. Porque sí. hoy en día, por ejemplo, a mí me encantaría hacer pareja de patinaje artístico, pero no tengo hombres o varones que quieran hacer o practicar el deporte, claro porque claro. se ve esto de por ahí eh, que si vas en patinaje artístico discriminan a los varones, uh -huh. justo como lo inverso. Por eso y además, porque iba a decir justamente esto, que hay muchas mujeres más machistas que, que por hombres supuesto. machistas, ¿viste? Uh -huh. sí, sí, sí, sí. ay ah, haces patín, no sé, sos gay. Claro, ¿viste por ejemplo, tremendo. En, en Italia, que no tuve la posibilidad de entrenar, eh, voy por ahí frecuentemente, uh -huh. Las mamás, así como llevan a, los, a las nenas, llevan a los varones claro. Entonces es hermoso, porque el deporte es mucho más rico en este sentido Que claro. hay muchos varones, hay muchas nenas Y bueno, obviamente eso después a nivel rendimiento Y en, en un mundial o en torneos internacionales también se ve uh -huh. Esto de que hayan más varones Así que desde ese punto de vista, nosotras nos vemos favorecidas en mi deporte Hermoso No eh, Veo este casco rosa ¿Qué, ¿Qué significado tiene? Ese casco rosa representa una campaña que tiene el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios. Nosotros uh -huh. estamos regidos por un Consejo Nacional que dentro este, tiene una, un departamento de género sí. y ese departamento de género tiene una Secretaría de la Mujer. Esa es Secretaría de la Mujer convoca a todas las mujeres de todos los cuerpos de bomberos de la República Argentina uh -huh. para hacer diferentes campañas en pos de la salud y el bienestar de las mujeres uh -huh. en general. Claro, claro. Mostrando la salud de las mujeres bomberos uh -huh. este casco formó parte de la campaña contra el cáncer de mama uh -huh. lo que hacemos es cada cuartel utiliza un casco que ya está en desuso porque los cascos son muy caros yes. para que no digan pintaron un casco uh -huh. no, es un casco que ya estaba en desuso sí. tienen vencimiento lo pintamos de color rosado unificamos la campaña a nivel nacional y salimos todas las bomberas a invitar a las mujeres a ver cómo se desarrolla el trabajo de las bomberas y concientizarlas en cuanto a su salud y a la conciencia con el con esta enfermedad que, uh -huh. que nos puede afectar uh -huh. directamente a todos. Claro, ¿sí? exactamente. Y pensaba qué interesante que tengan un departamento de género y, y cuán bien le vendría a todas las empresas tener un departamento sí. de género, porque todavía... Falta mucho, todavía mucho falta mucho Chicas, tenemos que ir cerrando Pero me gustaría una reflexión de cada una de ustedes en este día Bueno, en particular en mi persona Digo, de seguir en esta lucha desde la feminidad. Yo creo que si hay es algo que nos destaca a las mujeres Es la sensibilidad, esa intuición, esa sensibilidad Que, que se puede transmitir un mensaje de una manera pacífica Y podemos obtener realmente lo que, lo que deseamos Pero sin olvidarnos de quiénes somos y la esencia de ser mujer Hermosa Bueno, yo un poco... Acompañando la voz de todas las bomberas Que me acompañan a mí En mi cuartel y las que conozco De todo el resto de los cuarteles eh, Que la comunidad sepa que las mujeres bomberos voluntarias Seguimos luchando por nuestro lugar Por nuestro uh -huh. espacio Que el espacio de la mujer voluntaria Es el espacio de todas las mujeres de Mendoza Y de todas las mujeres del país Y que sigamos tratando, haciendo el esfuerzo Entre varones y mujeres Valorar nuestras virtudes Acompañarnos y lograr un buen equipo de trabajo Para salir adelante Estamos en un momento de Conflicto bélico en el sí, mundo, uh -huh. hay gente que está sufriendo mucho. Entonces, nosotros que tenemos la posibilidad de convivir en paz, lograr este trabajar juntos para, para sacar el país y nuestros proyectos adelante. Si hay alguna chica que está mirando la tele en este momento y, y sueña con ser bombera, como. Tiene ¿cómo que puede ir a los bomberos hoy. <risa> Tiene que ir directamente. Hola, quiero estar acá. Tiene que Así. ir al cuartel más cercano de su casa y decir yo quiero ser bombero. Qué lindo. ¿Y cómo es la preparación? Me intriga. Son dos años de academia. Dos años. <ríe> Pero ¿qué, qué? Son dos años de academia y después especializaciones en la Academia Nacional de Bomberos. Después los cuarteles que se especializan en todo el país van invitando bomberos. Mendoza uh -huh. es especialista en incendios forestales. Nosotros capacitamos a todo el país wow, porque nuestros no sabía incendios eso. por sonda, claro, eh, no son si fáciles lo de sufrido, llevar, claro. Así que nosotros capacitamos a toda la Argentina en eso Y bueno y otros, otras localidades que tienen, por ejemplo, ríos profundos, de corrientes profundas Nos capacitan a nosotros Muy en genial. rescate en río Bueno, de acuerdo al, al, a la característica geográfica que tiene cada provincia, cada cuartel nos vamos especializando. Nosotros también un poquito en rescate en altura también trabajamos. Y qué importante eso que recién decías, que también las decisiones vengan de esferas de poder. digo esto, Esta decisión de haber hecho la movida al respecto de, de la prevención por el cáncer, por ejemplo. Que hayan eh, decisiones que se tomen desde de sectores de poder y que bajen a las bases. Porque es la forma también de cambiar el paradigma. O sí, no, digo no lo duda. digo por, en tu caso lo que sucedió allí con los bomberos. ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Eh, sí, es lo que se necesita. Y vale Bueno, yo no, en realidad eh, para las mujeres y para todos que... Todos podemos y que no siendo mujer eh, vamos a lograr menos que los hombres y que cuando uno se propone algo, sin importar lo que sea, lo podemos lograr sí. con esfuerzo y con, mirando ese objetivo y siempre, siempre desde... Con amor y con el, la mayor humildad posible, todo, todo lo podemos lograr, así que eso para las mujeres especialmente hoy en su día. Uh -huh. Y con el laburo detrás, ¿no? Porque Severo. tantos años en el patinaje, tantos años en el periodismo, tantos años eh, siendo bombera, la verdad que hay, y habla de un laburo atrás y un esfuerzo y una dedicación plena. Así que felicitaciones, mujeres. Son grandes igualmente, ejemplos. igualmente para las Muchas Gracias. Fuerte el aplauso a estas pequeñas profesionales y trabajadoras, nos encantó tenerlas, qué lindo, me encantó, me encantó, me encantó.